¿Por qué la astrología dice que nos afectan las constelaciones de estrellas? No. No, no, no, en ningún momento. La astrología no dice que nos afectan las constelaciones de estrellas. Eso es un malentendido que hay y por lo cual los, los astrónomos dicen que los astrólogos son unos cantabañanas, unos mentirosos. Y tienen razón si eso fuera la verdad. La astrología lo que dice es que hay 12 signos alrededor de la Tierra y esos 12 signos son los que nos afectan. Para que nos entendamos, no vamos a entrar tampoco en detalles, pero hablamos de que lo que nos afecta son los signos, no las constelaciones. Eso tiene que quedar clarísimo. Las constelaciones son grupos de estrellas arbitrarios que están como bien dice la astronomía, a distancias diferentes de la Tierra, y por lo tanto, yo qué sé, las estrellas del signo de Leo, de la, perdón, de la constelación de Leo, que hace como un león, son unas estrellas que cada una de ellas pueden estar a cientos de, de miles de kilómetros, bueno, perdón, a miles de años luz unos de otros, unas de otras. Entonces, desde la Tierra se ve esa figura que parece un león, pero si viajáramos un poco, esa figura sería totalmente diferente porque las estrellas están no conectadas entre sí, son independientes, solo que desde el punto de vista de la Tierra, por la brillantez de cada una de ellas, parece que hacen una figura. Por lo tanto, las constelaciones es una manera arbitraria de ver las estrellas, algunas de las estrellas, que están situadas en lo que llamaríamos el círculo zodiacal, o sea, por donde eh, circula el Sol alrededor de la Tierra, evidentemente al revés, la Tierra alrededor del Sol, pero que desde la Tierra parece que es el Sol que da la vuelta, pues eh, durante el año bien esas son las constelaciones los signos no tienen nada pero nada que ver los signos son 12 divisiones exactas en grados de 30 grados por tanto 12 divisiones de los 360 grados del círculo y que mientras el sol pasa por esa zona hay un efecto en nosotros por lo tanto es el, el efecto del sol por lo tanto es el efecto de nuestro sistema solar no de las estrellas y mucho menos de las constelaciones estamos hablando de eso de zonas divididas como podría ser una casa en la cual se divide con paredes para tener habitaciones diferentes pero la casa en sí misma serían las digamos las paredes maestras entonces en el interior puedes vivirlo como te dé la gana algo así nuestro sistema solar es el que nos afecta en realidad las estrellas no las constelaciones coinciden con los signos coincidían de hecho hace unos cuantos miles de años cuando se empezó a estudiar a estudiar a dejar escrita la astrología que se había estudiado hasta ese momento pues coincidió el signo que llamamos aries por las características que tiene con una constelación que en ese momento pues también se denominó aries y eh, coincidían en el espacio esa división con el tiempo con el cual pasaba el sol por ahí con los años esas constelaciones se han ido moviendo por lo que se llama la precisión de los equinoccios etcétera cosas de astronomía no y ahora en este momento cuando se dice que alguien es aries en realidad Está pasando el Sol por el signo de Aries, por ese espacio llamado Aries, pero que detrás, la constelación que está, es la de Vistis. No tienen nada que ver el signo de Aries con la constelación Aries. Son cosas diferentes. Y realmente, por eso la astrología, no, la astronomía no puede aceptar la astrología. Porque estamos hablando de cosas diferentes y ellos creen que decimos lo mismo. De hecho, muchos astrólogos, por desgracia, con menos cultura, menos conocimiento, a veces lo confunden o dicen que es lo mismo. En realidad no hay ninguna conexión entre las estrellas, las constelaciones y los signos. Espero que lo haya podido explicar porque es un poco lioso.